Creo que todos se refiere de el tema de privacidad de es importante y que la información, pues, debe ser bien desguantada por los riesgos que implica que nuestros datos personales estén mal manejados. El tema de posible, ¿no? el comportamiento que tenemos en estos de dos derechos ocurre en un tema muy importante, pero tal vez más puntual, es los datos que tiene el Estado. Los datos abiertos y el acceso a datos abiertos, estamos hablando de las instituciones públicas y la información que tienen y cómo se ve materializado el tema de transparencia por medio del acceso a la información. Entonces, ¿qué pasa con los datos personales que tienen esta parte eh, Es indiscutible que nuestra, nuestro país, nuestro gobierno, las instituciones, manejan datos personales con nosotros y qué es un dato personal entonces para ahí eh, aclararlo con ustedes. Datos personales a los que se si las ustedes identifican o es posible relacionarlos a ustedes identificar. Por ejemplo, todos ustedes estarán de acuerdo que si yo pongo un número de cédula, yo digo el número de cédula, ustedes podrán llegar a identificar quién es la persona. ¿Por qué? que voy a entrar a la página si del Tribunal Supremo de Elección, buscan la cédula y con eso identifico. Ese dato así identificamos a una persona, esos persona. eh, datos personales. Eh, otros datos personales importantes, la imagen, la imagen es un datos personales presentes, que lo hacen identificable, tenemos otros datos personales indirectos, placas. Eh, Claro, de tenemos otros datos personales que ¿eh? como es la voz. datos muy interesantes que comenzamos a analizar, que, por ejemplo ADN, huellas digitales, el índice, la forma de la venta. ¿Eh? Hay dato personal que también nos pues, identifica que es la forma de caminar, nadie camina igual, todo eso, todo eso lo hace un dato personal para identificar a los usuarios. Pero principalmente, como les decía, este choque, este enfrentamiento, lo vemos relacionado con los datos que tiene el, el Estado, las instituciones sobre nosotros. ¿Qué pasa con ese tema de la Principalmente, iniciando con el tema de datos abiertos, yo busco Que se ponga a disposición la información a la lo que en, en la corriente internacional y aquí en Costa Rica se ha seguido también la línea, hablamos de una, del ejercicio de la transparencia por medio del acceso a la información. Eh, normalmente hablamos de, eh, de una máxima que se llama una transparencia máxima, donde las, las instituciones brindan esa información por medio de lo que se llama una transparencia activa. ¿Y qué es esto? Que las mismas instituciones, el gobierno y empresas privadas que puedan tener datos públicos por medio de concesión, etcétera, deben poner a disposición de las personas su información, la información que tienen, para que sea accesada y exista ese, ese manejo. ¿Qué pasa? Bueno, la, la filosofía de Open Data persigue que cualquier ciudadano o empresa pueda analizar, reutilizar, redistribuir, redistribuir estos datos, generando nuevos servicios que permitan pues, que este gobierno abierto se genere, y además un gobierno inteligente que use nuestros datos de una forma valiosa. Nuestro Estado tiene muchísima información que podría utilizar para el análisis y propuestas, etc. Pero ¿qué pasa? Muchas veces he escuchado donde se dice que datos abiertos significa no pensemos en seguridad, no pensemos en protección de datos, no pensemos en elementos de, de protección de esta información porque de por sí son datos abiertos. ¿Será esto tan cierto? Uno de los elementos que hay que tener en cuenta es que a pesar de que sean datos abiertos, se ocupa que sean datos seguros. Ese es un punto importante. ¿Y por qué lo, lo digo? En un evento el año pasado de cierre, por cierto, una actividad con, con la gente de Mideplan y con el tema de gobierno abierto, hablábamos de que a pesar de que sean datos abiertos, debemos pensar en ciberseguridad. ¿Por qué? ¿Qué tal, y los pongo escenarios, qué tal si los datos abiertos que se tienen se modifican? ¿Qué tal si los datos abiertos son alterados? ¿Qué tal si los datos abiertos son borrados? Estos son elementos que hacen pensar que la ciberseguridad debe estar dentro del marco de protección de datos abiertos, a pesar de que sean de acceso irrestricto, lo que conocemos como acceso público, lo correcto sería acceso irrestricto. Y hay tres elementos a pensar en materia de ciberseguridad que debe estar en cuenta a la hora de hablar de datos abiertos. Esta tríada que en informática, diría que hemos estado, lo conocemos, hay tres elementos, integridad, disponibilidad y confidencialidad. Cuando uno analiza datos abiertos, piensa, bueno, ¿qué pasa con la disponibilidad? Que es garantizar que la información se encuentre a disposición de quienes deben acceder a ellas. Sí, la disponibilidad debemos lograr que siempre los servicios estén al público eh, para que puedan accederlos. Eso es importante tenerlo. La confidencialidad puede ser que no tengamos que tener tan alta confidencialidad, ya que son datos puestos de acceso irrestricto. Pero la integridad se vuelve un elemento fundamental para el tema de datos abiertos, porque debemos buscar garantizar que esté exenta de modificaciones de usuarios no autorizados. Imagínense lo que sería que información puesta al público para que tomen decisiones o analicen si se está utilizando bien o mal, ha sido modificada con intención o con mala intención para que aparezcan datos de cierta forma y no se pueda llegar a conclusiones de esta información. Y en este escenario hay tres pilares que siempre son importantes recordar en el tema de datos abiertos. Una ética, el publicador debe tener en cuenta la privacidad de los datos. ¿Y esto por qué? Eh, y se relaciona con la parte normativa también. Los datos abiertos y la publicación de datos debe ir de la mano, y aquí comenzamos a cruzarnos con temas de protección de datos, con la normativa de protección de datos. Hay datos que a pesar de que tenga el Estado, debe darse de cierta forma la información. Por ejemplo, datos de salud. Los datos de salud estaremos de acuerdo que es información sensible, que puede ser mal utilizada. Entonces, ¿qué pasa con esa información si fuera de acceso totalmente irrestricto? Este, y no se pensara en las excepciones que la misma normativa presenta de que cuando son datos sensibles, por ejemplo los de salud, debe darse de cierta forma donde no sea identificable las personas para evitarles una afectación a, a, a ser discriminados, por ejemplo. Pensemos en bases de datos que manejan de personas con VIH, pensemos en bases de datos de alguna enfermedad específica que pueda afectarlos y que todos decidamos que porque son datos que tiene el Estado deben estar públicos relacionados con las personas. Entonces, hay temas que deben analizarse puntualmente. El tema legal debe verse, la ley de protección de datos debe estar relacionada a la hora de analizar datos abiertos, las resoluciones de la sala constitucional para ver qué ha dicho en ciertos temas puntuales y más adelante vamos a conversar de los temas relacionados con salarios públicos y la publicación de estos salarios eh, y otras resoluciones que la misma sala y actualmente resoluciones que la agencia de protección de datos ha, haya realizado y Recordar los elementos de ciberseguridad que deben tenerse en cuenta a la hora de proteger la información que se tenga en estas bases de datos. Protección de datos implica y lo que se conoce como el respeto al tratamiento autorizado de los datos de carácter personal, y esos son los datos personales. Y hay cuatro elementos que siempre recordamos. Internacionalmente se le conoce como derecho Arco. En Costa Rica tiene algunas variantes del nombre, pero en el fondo son los mismos objetivos. El tema del derecho a acceder a la información que tiene todo ciudadano, sean bases de datos públicas o privadas. Usted tiene un derecho a acceder a la información que se encuentra e indistintamente de cuál sector se encuentre. Usted tiene derecho a arreglar la información, que se corrija la información que está mal, o defenderse de que una información está mal y sea eliminada. Eliminar información que ya no corresponde a usted, o que ya usted no tiene relación con esa empresa o institución y desea hacer que se elimine esa información. O el tema de oponerse a la transferencia de datos cuando no está autorizado, no hay un consentimiento. Y no, volvemos a temas importantes como el consentimiento y la autodeterminación informativa. Que usted defina qué pasa con su información. En este escenario, y aquí les vuelvo a reiterar los principales principios que se tienen de derecho en protección de datos, nos encontramos que nuevamente... Eh, el tema de que sean datos abiertos no implica que estos derechos no los pueda ejercer la persona sobre los datos abiertos que se tengan y sobre los datos que estén dentro de una institución pública. Ejercen los mismos derechos que pueden sobre esa información. Con algunas excepciones que después podemos conversar de alguna información que no se pueda no se puede eliminar, por ejemplo. Este, que debe mantenerse o datos históricos. Entonces, ¿Qué pasa? Nos encontramos entre dos bienes jurídicos, eso indiscutiblemente. La tutela de la información de naturaleza personal y el derecho al acceso, reconocidos en el ámbito legal y por ende potencialmente antagónicos. No existe en este momento una fórmula absoluta para decir, mire, este, este dato tiene que publicarse y no importa protección de datos. O no, este dato no debe publicarse. Hay dos principios base que rigen y dos, dos principios más adelante, voy a aprovechar para comentarlos, pero más adelante lo vamos a ver en detalle. Los principios. Hay dos técnicas que utilizan la mayoría de los gobiernos. Una es eh, proteger más protección de datos sobre el derecho a acceso. Eso implica una afectación en temas de derechos humanos, el tema de libertad de expresión y el tema de gobierno abierto y tener claridad de qué está haciendo el Estado con las finanzas, por ejemplo, con las inversiones, etc. Y la otra es ver... ¿Cómo equilibrar la balanza de un derecho sobre otro? Eso implica analizar diferentes casos y las situaciones en contexto que se tienen. ¿Qué pasa? Concentrándonos en el tratamiento de la información a una persona física, identificada o identificable, y el ejercicio del acceso, un problema a resolver consiste en determinar cuál derecho debe aplicarse en relación a estas dos garantías. Entonces, en ese escenario, esas son las dos tendencias que les comentaba. Buscar privilegiar la protección de la información sobre el acceso o buscar la no preponderancia de un derecho sobre otro. En Costa Rica, eh, para mí, debe buscarse la no preponderancia de un derecho sobre otro en el sentido de verificar y cumplir protección de datos, pero también derecho a acceso. Algo que muchas veces pareciera eh, un choque o imposible, pero ambas deben convivir en este, en este escenario. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, esta sentencia en Chile sobre derechos humanos de, de este caso en específico? El derecho al acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones. Eso hay que recordarlo. ¿Qué dice a nivel internacional? Las restricciones de acceso no deben ser tan amplias que afecte el derecho de acceso a la información, pero deben ser bajo cierto perfilado y cumplir ciertos principios. ¿Qué busca? el objeto de excepción, y a nivel internacional que se habla y en estas resoluciones, se ha seguido. La información debe relacionarse con una finalidad legítima enumerada por ley. Debe estar establecida en la normativa las restricciones. Algunas ya las tenemos en Costa Rica, tema de seguridad, temas relacionados a secretos de Estado, eh, relacionadas con relaciones internacionales, relacionadas este, con acceso a cierto tipo de información sensible, que, que no se puede brindar directamente toda la información, pero no deben ser tan amplias que afecte ese tema de gobierno abierto. La divulgación debe plantear la amenaza de un perjuicio sustancial para esta finalidad y el perjuicio para la finalidad debe ser mayor al interés público en contar con la información. Y hay una excepción aquí, siempre en temas jurídicos siempre hay excepción sobre la excepción. Entonces, una excepción en este tema y la misma normativa internacional dice que cabe en algunos casos que no exista, este, que deba hacerse público a pesar de la afectación que ocurre por un interés público superior. Y muchas veces la resolución de nuestro país ha seguido esa línea en, en el tema de la publicidad de cierta información. Rápidamente, para irse finalizando, desde mi perspectiva, debe equilibrarse los derechos. Y como les digo, no hay una fórmula absoluta en este tema, pero ambos derechos son complementarios. Indiscutiblemente deben verse cuando se analiza si una información debe publicarse o no, la forma en que debe hacerse, si esta información debe ser protegida de alguna forma, o si puede publicarse totalmente y sin olvidar el tema de ciberseguridad dentro del ámbito. Ambas trabajan en conjunto y por eso pues, es necesario conocerlas y no solo hacer preponderancia de una sobre otra. Entonces, sino analizar cada caso para ver cuál va a aplicar o qué debemos hacer con esa información. Y no irnos por la línea de simplemente decir, no, esta información no se publica, o estas informaciones se publica y no pensemos en protección de datos ni ciberseguridad. Entonces, al final, ambas se deben complementar. Y ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias, ahí están mis contactos, cualquier cosa. Seguimos con Ignacio. Ok, muchas gracias. Bueno, cuando nos dijeron la eh, dinámica de esta actividad, parte de la idea era, bueno, ok, cada uno va a tomar una posición y luego vamos a ver unos casos. Entonces y me hizo gracia que lo mencionara Eva, yo creo que esto parece un problema técnico, se está comunicando como un problema legal, pero en realidad es un problema netamente político. Entonces yo hice una toma de posición netamente política para efectos de que con esa posición podamos tener una herramienta para ir enfrentando los casos, porque en una cosa en la que coincido con Roberto es que, no podemos tener una regla absolutamente general previa. Los casos tienen muchísimos matices, van cambiando las dinámicas sociales y van cambiando las herramientas y, eh, digamos, la extensión a la que pueden llegar eh, las distintas publicaciones o restricciones. Lo primero que yo creo que hay que dejar claro desde mi perspectiva es que la libertad es una, ¿ok? pero tiene distintas manifestaciones. Cuando hablamos de libertad de tránsito, libertad de comercio, libertad de elegir su pareja y su modo de vida, libertad de decidir sobre su cuerpo, sobre qué come, sobre qué sustancias ingiere, sobre libertad para crear, compartir, inventar, colaborar, aprender y modificar, que es lo que en realidad es el marco de este evento. Todas son manifestaciones de una misma libertad. Lo segundo es que evidentemente la libertad no es irrestricta, tiene algunas limitaciones. Estas diversas manifestaciones de la libertad tienen, por ejemplo, como limitación las libertades de otros. Vamos ahí al caso de la autodeterminación. Estoy seguro que a las protectoras de crédito les hubiera encantado que la situación hubiera seguido como era antes, pero no, también yo tengo un derecho sobre mis datos, porque esa autodeterminación es la capacidad de decidir ¿Qué se va a hacer con esos datos? Entonces, mi libertad es el límite para la libertad de quienes están haciendo tratamiento de datos personales, que es un negocio válido y legítimo, y, y hasta muy útil. ¿okay? Otro de los límites es la sostenibilidad en el ejercicio futuro de las libertades de otros. Y aquí no quiero, expresamente no puse la sostenibilidad en el ejercicio futuro de mis propias libertades, porque yo no creo que sea obligación del Estado protegerme a mí mismo de mi propia estupidez. Creo que es importante que proteja a las demás personas de mis acciones y que permita que las libertades de las otras personas puedan ser sostenibles en el tiempo. Un ejemplo muy sencillo, toda la normativa que hay en materia ambiental. A mí me encantaría, si soy dueño de un lote y si me da la gana, hacer una tala enorme de 200 hectáreas de árboles, pero ahí no está involucrada solamente mi libertad como propietario de ese lote, sino... Las libertades de otras personas de disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y básicamente lo que transmite el artículo 50 constitucional. Los costos para otros del ejercicio de mis libertades, que yo puedo comer y llevar el estilo de vida que me dé la gana, sí, muy bien, pero ¿sabe? eso le va a tocar a la seguridad social cuando usted tenga 30 años más, entonces hablemos de eso, ¿ok? Que usted quiere comer y no quiere hacer ejercicio y que quiere fumar lo que sea, y, sí, sí, ok, muy bien, pero ¿quién va a cargar con los costos de esa afectación a su salud? ¿Ok? Las limitaciones de esa libertad deben ser razonables, o sea, lo mínimo necesario para poder alcanzar el objetivo que se busque. Deben ser proporcionadas, no debemos irnos a un extremo que no guarde relación con otras limitaciones similares y sobre todo tienen que ser justificadas. A ver, razonemos muy bien por qué me está usted limitando mi libertad. Hay un ejemplo que para mí es clásico. La utilización de celulares en instituciones financieras y todo lo que tiene cajas de pagos. Simplemente se prohibió el fin de la historia. No hubo ninguna demostración de que realmente hay un riesgo. Y la mejor prueba es que son los mismos celulares, las mismas personas, y ahora ya sí se puede, y antes no. O sea, fue una ocurrencia porque en el nombre de la seguridad pública o privada se hace lo que le da la gana a la gente. No, un momento. La libertad me la limita por algo muy justificado. Además... Otros límites que tiene la libertad, pues son la moral, la religión, las costumbres, distintas dinámicas, digamos, sociales, y el derecho y todo su contenido político a la hora de crear el derecho y a la hora de aplicarlo. Porque la realidad es que el derecho cuando nace, nace desde una toma de posición política, cuando se hace una ley para regular algo, para permitir o para prohibir, es porque políticamente quien tiene la capacidad de decidir, está decidiendo sí, si, vamos a permitir esto o no, esto no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque es una posición política y lo queremos así, así de sencillo. Y al momento de ejecutarlo también, hay normas que son absolutamente estándares. Ejemplo clásico, la cantidad de personas que han sido sancionadas por manejar Uber no guarda relación con la cantidad de taxistas sancionados por parquear en zona amarilla. Y las dos son normas, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, todas las normas existen como límites, tiene que haber un equilibrio entre las garantías y eh, entre los derechos y evidentemente se crean deberes, muchas veces, para que esos derechos puedan existir y coexistir. Hay reglas básicas, obviamente, de la autoridad, que es lo que el derecho nos da, pero al final siempre hay personas detrás, al final todas estas discusiones, sabemos que si tienen que terminar en la sala constitucional, bueno, no, eh, y sí, ahí tenemos tomas de posición y tenemos a veces 4 tres y tenemos pocas veces unanimidad y sabemos que hay dos o tres magistrados específicos que el día que los cambien, cambia completamente la visión política de la sala constitucional y la forma en la que se entiende el derecho. La norma es la misma, pero quienes tienen que decidir cambiaron ¿Qué? y eso no se nos puede olvidar. Y lo último es que la persona es el centro y el norte. Hay que tener mucho cuidado con lo, con lo colectivo. ¿ok? O sea, lo colectivo tiene que justificar su utilidad para limitar a la persona. Porque si no, volvemos a lo mismo. En el nombre de la seguridad de todos, no puedo usar el celular aquí. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió que en el nombre de la seguridad de todos, le limito su, su teléfono. No, no, a ver, demuéstreme cómo ese interés de seguridad colectivo puede pasar por encima de mi interés y mi derecho de usar mi celular para lo que me la gana. Esta libertad para mí tiene uno de los artículos que a mí más me gustan en la Constitución, que es el artículo 28. Ciertamente es la base de la, eh, de la privacidad, el derecho a la intimidad, un poquito que es como se concibe realmente desde la perspectiva constitucional, pero es un límite al poder. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, ojo que es la moral pública, no una moral privada. Yo puedo pensar que algo está mal, pero como sociedad no lo ven mal que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. Ni siquiera una ley podría limitar mi libertad si no es porque daña la moral o el orden público o estoy causándole un daño a tercero. ¿Okay? Y es un artículo constitucional tan válido como cualquier otro. Cuando hablamos del Estado, es un instrumento y lo queremos para hacer conseguir ciertos objetivos, objetivos de orden público, objetivos para luchar por... Eh, la igualdad para luchar contra privilegios, para luchar contra la discriminación, para sacarle un mejor provecho a los recursos comunes que tenemos. ¿okay? El fin público es una conveniencia para todas las personas. Hemos decidido que la educación, la amplia educación, la, el amplio apoyo que se le da a la educación pública y privada de este país, tomamos una decisión hace muchos años que era conveniente, que lo queríamos como sociedad y que nos sirve como personas individualmente. ¿okay? Además, es importante recordar que cuando hablamos de propiedad pública, y esto incluye la información pública, los datos públicos no son del Estado. Son nuestros. ¿Okay? La propiedad al final es de las personas. Que los datos fueron generados, capturados, almacenados, tratados, como quieran, sí, muy bien. Pero tienen un dueño inicial y es quien puede llegar y decir, oiga, quiero mis datos, quiero esa información que es pública, me pertenece. Por eso es que yo no tengo que explicarle al Estado para qué quiero la información pública. ¿Okay? Para hablar, 30 segundos de datos abiertos, es un estándar técnico y legal, evidentemente. Eh, aquí tenemos una referencia a la Carta de los Datos Abiertos. Hay muchísimos otros estándares técnicos, evidentemente mucho más eh, profundos. Y... Hablamos también del bloque de legalidad. Cuando hablamos del bloque de legalidad, hablamos desde de leyes, constitución, las resoluciones de la sala constitucional, la aplicación de la autoridad administrativa, todo eso conforma un bloque de legalidad. ¿okay? Y ese gráfico, esa, esa imagen eh, de Mark Johnston, a mí me encanta, porque permite muy rápidamente entender, aunque uno no sepa de estándares técnicos y legales, de que hablamos de datos abiertos. Con huevos y harina puedo hacer varias cosas, con huevos puedo hacer muchas cosas, con harina puedo hacer otras, ¿okay? pero... Tengo que saber. Yo con eso no pasaría al paso uno. Llegado al paso uno, lo dejo ahí y me voy a comprar un, un que ya he hecho ¿verdad? en algún supermercado. Quien tiene esa capacidad de procesar esos datos, puede producir alguna información que una vez que ha sido adecuadamente presentada, puede convertirse en conocimiento. ¿Okay? Y esto es básicamente cuando hablamos de datos abiertos, hablamos de insumos, que pueden ser totalmente interoperables, intercambiables, y por eso es que yo hablo de que realmente para mí los datos abiertos son un estándar de intercambio, que es lo realmente relevante. Ahora, la información y los datos son recursos con un enorme potencial. ¿Okay? Hay conveniencia en la publicación de datos, en, lo, en, en los datos abiertos en general, porque puede haber publicación de datos y recientemente la sala constitucional falló a favor del Semanario Universidad y de Diego y Daniel, Hicieron una petición de datos al Instituto Meteorológico y el meteorológico dijo, sí, ahí están, en un PDF. No, señor, los quiero en un formato donde yo pueda tratar y manipular esos datos. Siempre que hablamos de tratamiento y manipulación es de lo que yo descargo. Coincido completamente, por supuesto, de la importancia de la ciberseguridad en cuanto a los datos originarios. Pero si yo los descargo, yo puedo hacer lo que quiera y soy responsable con esos datos. O como le dije una vez a una persona en el Ministerio de Hacienda, con alguna preocupación sobre la manipulación de los datos. Y le dije, a ver, a ver, si sí entiendo. Entonces, si yo entro al sitio del Ministerio de Hacienda y donde dice Poder Judicial, poco Ignacio Alfaro, paso por mis miles de millones de colones a la caja. O sea, ¿es así de fácil? Ok, no, evidentemente. Hay un original, hay respaldos, hay procedimientos y lo que yo descargo siempre es una copia. Por eso lo puedo descargar un montón de veces. ¿Hay eh, conveniencia en el acceso a la información pública? Sí, también, por supuesto. Fiscalización, obviamente, para saber qué está sucediendo, para ver la eficiencia de la gestión pública, para ver la integridad de esa gestión pública. A mí no me gusta tanto hablar de un tema de honestidad. Eso es, se puede prestar para discusiones morales un poco fregadas. Hablemos más de integridad. Lo que usted está haciendo coincide con los fines para los cuales se le puso ese recurso. Esa es realmente la pregunta. ¿okay? Evitar arbitrariedades, evitar discriminaciones. Crear conocimiento tanto a partir de la, cre de la creación individual como del saber colectivo acumulado. Poder tomar decisiones informadas, todas las personas, no solo, evidentemente, la administración pública. Ejercer derechos, que todas las personas puedan ejercer mejor sus derechos a partir de tener datos y tener información pública. Y evidentemente la riqueza y valor social que se puede derivar todas las transacciones, usos y reusos de esos datos. ¿Por qué hice esta toma de posición? Porque cuando yo veo algún caso en donde siento que hay una colisión, yo me hago estas preguntas, digo, que okay, ok, vamos a ver. ¿Están estos datos, esta publicación invadiendo el espacio de intimidad de una persona? Sí, no, ¿hasta qué punto? Si lo está invadiendo, entonces vamos corriendo el margen en defensa de la persona, que es el centro y norte, y así debe ser, hasta llegar al punto en donde ya es razonable, porque siempre va a haber algún mínimo ¿okay? de afectación que pueda alguien sentir en su esfera privada. Pero resulta que ese mínimo es justificado y proporcional para el fin público que yo estoy buscando. ¿Okay? Cuando yo encuentro alguna colisión entre estos derechos, siempre me planteo, okay, ¿cuál es el interés público que hay detrás de esta información o de estos datos? ¿Hay o no hay un interés público? No sería justo ni lógico que yo pretenda que Casa Presidencial me pase el listado de los colores de corbata de las personas durante todo el mes de agosto. ¿Qué interés público hay detrás de eso? ¿Por qué voy a cargar al Estado con tener que capturar datos que no tienen ningún interés público? ¿Okay? Pero posiblemente sí guarda un gran interés público saber no solo quién entró, sino cuánto tiempo estuvo. Porque de pronto puede ser interesante si alguien entra ¿okay? tres veces por semana y dura 15 minutos nada más. Cuando conozca el contexto puedo darme cuenta y digo, ah, le trae el desayuno en una olla con un limpión arriba, con un nudo. ¿okay? Tal vez era eso, tal vez era otra cosa. ¿okay? Entonces, siempre pienso en cuál es el interés público que hay detrás y la extensión. De ese interés público va a llegar hasta donde toque la esfera de la privacidad y la intimidad de una persona. Porque siempre podría haber, tal vez, otra forma en la que ese interés público se puede satisfacer sin tener que violar la intimidad y la privacidad de alguien. ¿Estamos? Muchas gracias. Eh, me pidieron compartir un par de casos eh, con los compañeros. Este es, vamos a ver este de primero. Probablemente lo recuerdan, es algo que sucedió hace dos años, un poquito más, en julio de 2016. Otto Guevara, en ese momento diputado de la República, hizo una denuncia sobre los salarios en el sector público. Él. Eh, a ver, eh, denunció que eh, 270 funcionarios ganaban más de 10 millones de colones al mes, para esto pagó casi 300 mil colones a la caja costarricense del Seguro Social para conseguir la información de las planillas registradas para el mes de abril de 2016, eh, y se le facilitaron las planillas de 224 instituciones públicas, eh, 483 mil, 485 personas que trabajaban para diferentes instituciones del sector público. Eh, en ese momento… En ese momento… Eh, distintas perso varias personas consideraron que se estaba violando su derecho a la privacidad y presentaron distintas gestiones para, eh, eh, digamos, a raíz de la, de la denuncia, eh, se, él había incluso hecho pedidos formales a diferentes instituciones en algunos casos esos pedidos no se les respondieron y la Sala Constitucional confirmó que, eh, que tenía derecho a tener acceso a esa información. Y, okay, eh, pocos meses, eh, Pocas semanas después, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, eh, realizó una serie de aclaraciones sobre la denuncia que había hecho el diputado Otto Guevara, indicando que por el tipo de información que él había recibido, eh, las, la denuncia que estaba presentando no era precisa, eh, que se incluían pagos retroactivos a funcionarios, eh, que la información que le había dado la caja a Otto Guevara no permitía conocer con precisión eh, los salarios reales de las personas, porque se estaban juntando distintos rubros en la información facilitada y además hubo una discusión en ese momento eh, sobre la vulnerabilidad que esa denuncia había provocado para ciertas personas, eh, puesto que se publicaron sus nombres, sus salarios... Eh, o pagos extraordinarios que habían recibido y eso les ponía, en, ponía a esas personas en una situación riesgosa y además eh, se utilizaba información para cuestionar y eh, debilitar digamos, el, la lógica de las personas trabajadoras en el sector público. Ese es el primer caso sobre el que me gustaría que nos puedan compartir algunos comentarios. Desde la perspectiva de apertura de datos, tal vez dos así. Bueno, gracias. Aquí yo veo varias cosas. Lo primero, en cuanto a lo que es pagar por información pública cruda, eh, no. O sea, ya pagamos por esa información pública al momento de que se le pagó. Eh, el salario, la persona que le estuvo compilando, la infraestructura, todo lo que requiere. O sea, número uno. Ahora, si lo que yo estoy pidiendo es un servicio, podemos discutirlo. ¿okay? Pero el dato como tal, démelo. ¿okay? Primero, ahí creo que la caja definitivamente no me parece un proceder correcto. Después, recordar que los chismes nacen en la opacidad. Si la Universidad de Costa Rica hubiera publicado las planillas desde enero del 2016, o hubiera llegado a hacer chismes sobre algo que ya todo el mundo sabía y no hubiera hecho gracia. Pero en el momento que yo tengo algo bajo, bajo la mesa y alguien llega y lo alumbra, parece una gran novedad, aunque sea simplemente una gaveta vacía. ¿Okay? Entonces, este es un llamado importante en general a las instituciones. Y les pasa con muchísima frecuencia. Ustedes deberían escribir la historia primero, porque tienen que esperar hasta que la prensa les dé una tunda para salir a dar explicaciones sobre algo que pudieron haber explicado desde antes. Esa planilla debió haber estado disponible. Okay. Otra cosa, eh, con relación al tema de la publicación del salario, a mí, bueno, primero, ya existe jurisprudencia constitucional sobre que sí, o sea, si es, digamos, eh, válido publicar el salario bruto, no así el neto. ¿Por qué el neto no? Bueno, porque a nadie le importa en qué gasto mi dinero. Lo importante es saber cuánto del recurso público se le está destinando a alguien. Pero dejemos de lado un poquito el tema de sala constitucional. Hablemos de la posición política, ¿ok?, Sí, es importante creo yo como sociedad que sepamos okay, que hay algunas personas que tienen un salario muy elevado, no por criticar que tienen un salario elevado, puede estar perfectamente justificado, pero tenemos que plantearnos algunas preguntas. ¿Por qué el presidente o la persona que está en una gerencia o una presidencia ejecutiva de una institución autónoma gana dos o tres veces más que un ministro? O sea, eso es algo que no comprendo muy bien. ¿Por qué hay desigualdades en salarios entre profesores que están en régimen de interinazgo y quienes ya están nombrados? ¿Okay? Son preguntas que hay que hacerse. ¿Por qué encontramos, no sé, el otro día estaba escuchando que para una revisión de una tesis, eh, el pago era una cosa totalmente ridícula, contaba un profesor, y yo decía, pero, o sea, ¿por qué una persona que no tiene los conocimientos que tiene este profesor, gana diez veces esa cantidad? Eso no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Entonces, que nos planteamos también las discusiones sobre discriminación y sobre desigualdad, también importan dentro de la función pública. Okay. Y lo último es que eh, con el tema de la seguridad, vamos a ver, yo eh, tengo un tío que fue directivo bancario y conversábamos sobre esto y yo lo que le decía es, mira, perdona, primero, eh, si yo soy secuestrador y yo no sé que un directivo bancario gana bien, de mejor me dijo otra cosa, ¿verdad? O sea, no necesito ir a buscar en los datos del gobierno para saber que un directivo bancario gana bien. Uno, dos, me doy cuenta con ver tu carro y me doy cuenta que cada... Este, tres meses te tomas una foto eh, en un lugar distinto del mundo con toda tu familia, que son siete. ¿Okay? Hay un tema, ¿verdad? Eh, y eso lo estás poniendo público en Facebook. Es una, eh, digamos, eh, pérdida de privacidad inducida. Y hasta donde yo sé, y me gustaría, si alguien tiene información en contrario, en dos años ningún funcionario público ha sido secuestrado por saber su salario. ¿Okay? Bueno. Varios temas con esta, esta, esta publicación que en su momento, en su momento se ejerció. Eh, el primer elemento, y creo que es un gran problema a nivel nacional y de todas las instituciones, es que nuestras bases de datos son un desorden, un gran desorden que no han sido actualizadas. Eso ya provoca eh, desinformación cuando se entregan bases de datos. Recuerdo que tuve oportunidad de, con otro colega informático que se dedica a temas de bases de datos a analizar las bases de datos publicadas este, que se entregaron en ese momento, de, de 224 instituciones públicas, para ver qué pasaba. Este, porque era extraño que apareciera, por ejemplo, no, no es un salario, a, acorde a las funciones, eh, un conserje ganando 10 millones de colones en el mes. O, o cosas que no se dijeron sobre esa base de datos, que aparecían docentes con un salario al mes de 100 colones. O otros funcionarios con salario de mil, cinco mil colones al mes. Esa parte no salió cuando, cuando se analizó y se publicaron esas bases de datos. Y nadie entró, o por lo menos la mayoría no entró, a revisar esa información. Porque lo que se publicó en su momento, y de nuevo el tema político y todos los manejos, fue salarios desproporcionados de algunos funcionarios. Okay, es, es todo un tema de análisis. Pero la base de datos tenía muchos problemas originales en la base de datos. Este, nuestro... Nuestras bases de datos no son interoperables, desde ahí tenemos problemas. Nuestras bases de datos cuestan ser analizadas. Nuestras eh, categorías de puestos no han sido actualizadas. Entonces, y, y en, la, en la línea de incendio, eso provoca un montón de desinformación. El mal manejo y actualización de las bases de datos, al entregarse va a provocar un caos de la información. Y eso generó. Recuerdo que datos de la universidad eran inexactos, algunos pagos respondían a procesos judiciales, por cierto, que se habían pagado ese mes donde había perdido la universidad o alguna institución pública, entonces había, tenía que pagar todo lo que, las costas, etcétera Entonces aparecía un funcionario ganando un montón de millones, decía, ¿cómo es posible? Pero no existía una explicación de por qué ese dato era así. Este, y tampoco existía explicación de, de salarios tan bajos como mil colones al mes. Decía, no, estoy un error en las bases de datos. Entonces, el primer problema que tenemos global es que nuestras bases de datos deben mejorar su estructura, su actualización y su manejo. Igual que categorías de puestos en los sistemas de la caja, por ejemplo, en los registros, deben actualizarse. Ahora bien, volvamos al punto de qué pasa con el tema salarios públicos. Efectivamente, este, nuestra sala constitucional ha resuelto en varios aspectos relacionados a que hay un interés público superior este, en contra de la privacidad que pueda existir ese tema. Nuestra ley de protección de datos habla que el tema económico es un dato sensible. Eso, y en otros países hay, hay temas con ese punto. Aquí priva el, el interés público superior. Y eso, como les comentaba en la exposición, se habla de que muchas veces, a pesar de la afectación, el interés público superior entonces priva sobre, sobre esa afectación. Eso lo hemos estado viendo. Pero… Y de nuevo viene otro punto, muchos de los análisis que se han hecho de la forma de publicarse, que creo que puede ser de otra forma, Ignacio en algún momento lo mencionaba en la charla, que muchas veces se nos, se nos pierde la, la creatividad de cómo presentar la información de una manera más accesible para las personas y que pueda no afectar a, a, a, el tema de privacidad. Y creo que aquí hace falta una participación más activa de los informáticos en temas como este. Creo que puede haber formas de publicar la información que permita el análisis y la transparencia y que cuando se detecte, eso sí, teniendo bases de datos realmente eh, claras y bien desarrolladas en el sentido de que la información sea concisa y usted pueda hacer análisis este, real sin que se preste confusión, los informáticos podríamos desarrollar plataformas de consulta donde se, evite, se proteja la privacidad, pero al mismo tiempo la transparencia. Solo que la, esa parte todavía falta de que eh, la participación activa de los informáticos y de que tengamos un gobierno relacionado con temas de TI, un gobierno de TI, lo que se, se conoce en la, la literatura como el gobierno de TI, donde se puedan construir este tipo de servicios o este tipo de accesos, porque puede ser que servicios sí, efectivamente se cobre, pero este tipo de accesos dentro de las diferentes plataformas que usted le permita ver que un funcionario en X categoría, de X lugar, gana tanto. Y ya sí si es extraño, con una base de datos bien clara y clarificada la información, ese salario, entonces usted pueda reclamar, mire, este punto en específico, esta persona en concreto que aparece acá, quiero saber por qué ocurre esto, o quiero denunciar a esto en específico por ese tema. Pero mientras tengamos las bases de datos confusas, los datos confusos, este, no haya claridad, este tema se presta pues, para que aparezca entonces en noticias donde dicen, vea, aquí aparece alguien ganando 20 millones al mes, 30 millones, y el puesto no se relaciona con ese salario. Y, y no se diga a las otras partes, mira, aquí aparece un dato en la base de datos de una persona ganando 5 mil colones al mes por, por X labor, que también es extraño, pero eso no sale publicado. Entonces, en, en el tema puntual, en este momento, el marco normativo dice, sí, debe publicarse toda la información, pero creo que puede haber formas en que se equilibre de nuevo la balanza para proteger. Si no, eh, eh, solo una, un caso que sonó de que podía haber un secuestro por el tema de los datos, pero no, no, no se comprobó, al final no, no se comprobó. Pero sí me preocupa en algún momento que los datos así, hasta mal informados, puedan prestarse para bases de datos que puedan, eh, lo que ha ocurrido en algunos otros países, eh, secuestros express de montos pequeños que, que en cantidad si sí puedan verse afectados. No ha ocurrido, efectivamente, pero tal vez es que eh, las bases de datos son tan confusas que ni siquiera el cibercrimen todavía ha aprovechado las bases de datos para esos fines. este entonces, pero existe la posibilidad. Entonces, creo que debe haber una participación más activa de gobiernos de tecnología y de la información para que nuestras bases de datos y la información de acceso sea más clara este, y se balancee el tema de privacidad, de alguna, de alguna forma. Una, una, una duda que me queda. Eh, la sala ha indicado que... Eh, que esta información tiene que facilitarse solo para funcionarios públicos o también en el sector privado. Y la otra cosa, yo entiendo de interés público saber cómo se manejan los recursos públicos y los salarios. ¿Es de interés público saber identificar a la persona que recibe ese salario o saber que la universidad o una institución X está pagando X cantidad de dinero por tal función, eh, digamos, ¿dónde está el interés público en identificar a la persona que recibe ese, esa retribución? Sí, bueno, en efecto se ha dicho con relación a salarios públicos, porque aquí lo que se está fiscalizando es el uso de un recurso público. Yo he escuchado esta discusión sigo sin entender cuál es la relevancia o el interés público que habría en saber que eh, en una empresa privada un gerente gana 100 millones de colones al mes sí, es un asunto de esa empresa y si por ganar 100 millones eh, me eleva los costos bueno hasta luego le compro otro y ya o sea no estoy obligado a comprar a esa persona ahora yo sí estoy obligado a pagar impuestos entonces ahora sí quiero saber qué hacen con mi plata eh, y lo segundo es que eh, yo creo que sí hay una relevancia con relación a saber quién es la persona eh, entre más podamos hacerle una trazabilidad a los recursos públicos, se crea una mayor cultura de fiscalización hasta dentro de la misma función pública, para quienes están haciendo las cosas, que tengan una mayor certeza. Lo pienso eh, en un caso o varios casos en donde personas que todavía se discute el día de hoy si tenían o no eh, derecho de recibir eh, pues algún incentivo eh, o componente salarial adicional eh, quizás para quienes en recursos humanos podrían verse obligados a tener que girar esos pagos, si se va a saber que es a esa persona en particular, okay, posiblemente quien va a dar la obligación o la orden se va a cuidar un poquito más. Si eso no trasciende al público, va a ser más difícil y va posiblemente a verse sometida más a presiones internamente. Yo nunca he trabajado en la función pública, pero he tenido… bueno, mi madre fue funcionaria pública un montón de años hasta que se pensionó y eh, he tenido conocimiento a través de abriendo datos de dinámica, digamos, que ocurre en el sector público y también por la misma seguridad de quienes están en las mismas eh, gestiones públicas, la transparencia les sirve a todos, hasta para saber qué es lo que está ocurriendo y saber si ese salario se está pagando pues a una persona que es eh, hermana o prima del jefe, ¿verdad? Yo creo que sería importante saber eso y bajo qué condiciones. Bueno, efectivamente... este yo creo que, Ignacio, el tema del de sector privado pues, es el negocio de ellos y, y no, no está el erario público, excepto en las empresas relacionadas con alguna concesión o alguna relación con el erario público, que ahí sí entra en, entra que, que usted pueda tener derecho a fiscalizar, que por cierto es algo que, que no es tan común verlo acá, de que se, se solicite a empresas privadas el acceso a su información cuando están usando fondos públicos, entonces, eso también es importante recordarlo, eso se, ahí sí hay un derecho de fiscalización de, de, de esos fondos. Este, en el caso eh, del sector público, sí, eh, eh, la sala ha resuelto que, que debe haber una relación con el nombre directamente y toda la información, pero creo eh, que nos está faltando lo, lo que se conoce como esa transparencia activa, y, y creo que el otro caso se, se relaciona muchísimo, donde las mismas instituciones y empresas logren publicar la información eh, de forma tal que las personas tengan una participación activa directa en verificar qué está pasando con, lo, con los fondos y qué está pasando con las asignaciones. Pero no, creo que, que la tecnología de la información puede ofrecer opciones para verificar de esta forma eh, y proteger la privacidad eh, a cierto nivel para evitar algunos riesgos que pienso que pueden generarse dentro de la publicación de, de salarios, que, que siempre es un dato sensible, y un tema de discusión que siempre uno, uno termina teniendo, teniendo una posición un poco buscando un poco de equilibrio para proteger este, a la persona de alguna manera, porque ahí está, eh, y es cierto, no, no se ha dado todavía un secuestro o un asesinato del tema, por lo menos que conozcamos, eh, pero sí hay una, una, un tema sensible a nivel de protección de datos con el tema salario, siempre es un dato sensible que provoca ciertos choque. Sí, tenemos el interés público, y en este caso se ha considerado un interés público superior, pero... Eh, Pienso que puede haber formas tecnológicas de ofrecer un equilibrio mayor. Y creo que hace falta como estudiar algunas opciones de este tipo para ofrecer la información. Para agregar una cosita. Yo, yo creo que, y esto porque lo he conversado en, en temas de condominios con la gente de la PRODAP. O sea, el dato sensible es la capacidad económica, no el salario. Y, y lo digo porque alguien que gane 10 millones... Si debe, hasta el nombre no tiene capacidad económica, mientras que otra persona puede ganar la centésima parte de eso, pero no debe nada. Entonces, no se sabe, esa es la capacidad económica, ahí hay un tema importante. Pasemos al, al otro caso que les había propuesto, y es, se refiere a una noticia de este año y que por ahí está buscando Luis, <ríe> y, que indica que, eh, que se refiere al proceso de gobierno abierto que se viene desarrollando e indica que después de una investigación eh, en 330 instituciones de gobierno, eh, se encontraron dificultades en ese proceso eh, hacia un gobierno abierto. El titular de la noticia es que solo seis de 23 ministerios analizados tienen portales de datos abiertos en Costa Rica. Y se menciona también, por ejemplo, que cada institución está desarrollando sus propios portales de datos abiertos bajo su interpretación autónoma. Y que no se toman en cuenta lineamientos para la publicación de datos, restricciones de uso, formatos estructurados para presentar los datos y otros aspectos que harían esta información útil y manejable por parte de las personas que quieran tener acceso a, a la misma. Y, ¿Qué nos pueden comentar sobre este caso? Tal vez… Eh, Vamos a ver, eh, efectivamente hay poco desarrollo del tema de acceso a la información, pero creo que, que hay un arrastre de grandes problemas prácticos en, en diferentes instituciones. Primero el conocimiento del tema, creo que hace falta una capacitación, o capacidad técnica en conocer sobre datos abiertos, en conocer sobre protección de datos también, conocer sobre ciberseguridad, pero principalmente cómo construir y cuáles son los estándares que debo aplicar y qué información debo, debo poner, qué otra, de qué forma debo hacerlo y de qué manera puedo acceder a esta información y cómo ponerla a disposición de la gente. Eh, hay un tema siempre, y, y, y algunos lo han mencionado en algún momento cuando estos temas han tocado, presupuestarios de crear los sitios web, este no se tiene la capacidad práctica, pero en el fondo creo que mucho de la problemática es de, de capacidad de conocimiento que hace falta formar en esta materia. Eh, y cumplir los principios pues, de una transparencia activa, de brindar la información a toda la, a toda la población. ¿Qué? Eh, muchos de los casos, además, implica tener personas dedicadas en el área de datos, dedicadas en el área de recolecta de información y publicación, que creo, de nuevo, de manera práctica, si tuviéramos eh, instituciones desarrolladas desde el punto de vista tecnológico, mucho de esto se facilitaría porque se… se daría de manera práctica que la información de una vez se esté brindando de manera, eh, de manera automática, de manera del día a día. Pero no lo tenemos en este momento en muchas. Hay que hacerlo manual, hay que poner, eh, subir documentos, tablas. Eh, aprovechando la semana de software libre, se, se suben estándares cerrados, en estándares no abiertos, porque ni siquiera se conoce sobre temas eh, de opciones de software que pueda eh, subirse para que todo el mundo pueda tener acceso. Eh, a mí me da gracia cuando lo mencionaba Ignacio cuando ha habido problemas y se suben documentos, que dice sí, claro, ahí están los datos abiertos y está en PDF, y, y están PDF protegidos, entonces este, ni siquiera puede usarse el PDF para nada, no puedo bajar los datos no puedo usarlos en bruto y entonces, pero dice, ahí están y creo que eso demuestra un gran desconocimiento del tema, porque creen que porque se publicó el PDF ya, ya, ya cumplí datos abiertos ahí está, la gente puede leerlo pero no comprende los principios de qué de qué realmente estamos hablando cuando es brindar la información a la población para que genere los análisis que ellos quieran con la, con la información que se brinda. Entonces, creo que hace falta una cultura en tema de datos abiertos, ni qué decir en temas de protección de datos también, este, a nivel tanto de, de, de qué se protege información y qué no, como a nivel personal, de tema de protección de datos, y temas de ciberseguridad, de cómo proteger a esta información. Eso nos está faltando, una gran eh, capacidad técnica, capacidad de capacitación y capacidad de formación en estos temas que, que bueno, eh, estas actividades se prestan pues, para comenzar a concientizar, para buscar estos, estos objetivos. Eh, actualmente recuerdo que en el decreto del tema de acceso a información está el tener personas encargadas directamente del tema de acceso a la información. Habría que ver qué tanto está resultando en la parte de la praxis de que se esté dando, o fue nada más un check de cumplir y decir, tenemos el encargado de acceso a la información, cuando ocurre un problema lo llamamos para ver qué hacemos, o si está bien capacitado para el tema. Pero realmente está una persona dedicada al 100%, o no sé, medio tiempo, dedicada al tema de acceso a la información para generar que las instituciones realmente se esté dando el acceso a la información y cumpliendo los principios de datos abiertos, o simplemente cuando ocurre un problema o algo, lo llamaremos. Ese, ese también es un tema de análisis que, que debemos ver qué está pasando con esas personas encargadas eh, de estos temas. Es que preguntaba de cuándo es el decreto este que mencionaba Roberto, que, eh, que genera so, sobre el acceso a la información. Tiene aproximadamente un año. Sí, como un año, estaba preguntando de la fecha de publicación del 40199 y el 40200, que establecen el proceso de apertura de datos y eh, la promoción del acceso a la información pública. Yo creo que son como de agosto del año pasado. Bueno, de esto, eh, yo creo que, bueno además de coincidir con Roberto, evidentemente en los temas de… Eh, pues, chica, de, de esta falta de, de, de darle la prioridad que requiere el manejo de la información, es muy fácil decir, y, y se dice con mucha frecuencia, de que una sociedad de la información informatizada y un montón de cosas, y digital y todo, suena que ya se imaginan como este, asistentes robóticos caminando, ¿verdad? pero resulta que no capacitan dentro de las instituciones y hay recurso muy valioso. Y aquí quiero hacer una llamada de atención tal vez en dos cosas. O sea, más allá de que sí, en el 40199 se establece que debería de publicarse en el portal nacional sin perjuicio de que lo publiquen en su propio portal. Nadie está quitando la iniciativa que pueda tener la institución, súper bien, pero tiene que llegar a un repositorio central, porque poder planificar y coordinar es algo en lo que todavía estamos, no sé si pañales verdad, o un poquito antes. verdad. Eh, a mí me preocupa y yo, yo veo que el día que logremos, por ejemplo, tener… Direcciones, ya por ahí podríamos empezar a hablar de que hay planificación. ¿okay? Ahora, eh, más allá de eso, eh, revela evidentemente que desde internamente en la institución no se le da la prioridad que requiere todo el tema de TI. Ahí coincido con vos. Pero también quiero hacerle una llamada de atención un poquito al sector privado, en el sentido de que todavía en muchas empresas, proveedoras de servicios y de, y de soluciones, digamos, eh, de tecnología, hay una visión Muchas veces muy cerrada en el sentido, no, esto es mío y, y yo mantengo así cerradito y si usted quiere otra cosa, me tiene que pagar. Y prefieren tener, y esto incluye también muchas veces obviamente al Estado que participa en esas contrataciones, prefieren tener herramientas inutilizadas como la que tenemos detrás de todas nuestras cédulas de identidad, ¿okay? antes de poder poner esa información a disposición y hacer un negocio. Sí, perfectamente, se puede hacer un negocio. Y salen más negocios de la interoperabilidad que del aislamiento. ¿okay? Por eso es que es rentable trabajar en traductores, por eso es que es rentable poner a la gente en comunicación y no reducirnos cada uno a nuestra propia lengua. ¿okay? Ahí creo que también tiene que haber un giro un poquito en la visión de algunas empresas, sé que hay otras que no tienen esa visión y buscan no solamente incorporar dentro de su gestión eh, temas digamos, de valor social, en donde a veces no se están ganando nada económicamente, pero están contribuyendo, sé que las hay, pero sí está todavía mucho esta mentalidad de que yo hago un pequeño jardincito y si quiere, si quiere ver el jardín, me tiene que pagar. Para, para agregar un tema, eh, y, y efectivamente, eh, recordar que en secreto está el oficial de acceso a la información, pero todavía, eh, y, y, y creo, como, como coincido con Ignacio, de que debe haber... Un apoyo a que el oficial de acceso a la información realmente sea un oficial de acceso a la información dedicado a estos temas. Pero también, eh, y ya Europa lo ha desarrollado con el nuevo reglamento de protección de, de datos, debemos comenzar a pensar en nuestras instituciones de un delegado de protección de datos, para que estén las dos figuras y estén tratando estos temas en conjunto con la administración. Claro, siempre estará el tema de presupuestos, etcétera, pero debemos comenzar a pensar en el, en el oficial de acceso a la información, de manera que ya se cumpla y que no solo esté en papel quién es el encargado y ejerza las funciones directamente, pero que esté el delegado de protección de datos también, para que esté aclarando dudas, consulta de estos temas cuando exista, eh, mire, publicamos esto, ¿cómo lo publicamos? ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo no? El de acceso a la información dice que, que sí, pero eh, veamos protección de datos, a ver qué, qué pasa, cómo, cómo hacemos esto, cómo hacemos el balance. Pero en este momento no, tampoco, no contamos con el delegado de protección de datos como figura jurídica, que sí ya los europeos cuentan, pero debemos comenzar a, a pensar en, en, en una estrategia así. Eh, Igual que el tema de los encargados y la misma normativa del decreto lo establece el oficial de simplificación de trámites, que también debe estar activo en lograr mejorar los procesos. Cada vez pareciera que nuestras instituciones, o, o, o lo es, se vuelven más burocráticas en procesos. Y entonces, y creo que, que esto se debe a que en la función pública ya, ya muchos tenemos miedo. De que entonces preferimos hacer mucho papeleo y más, porque qué tal si pasa algo, qué tal si nos denuncian, entonces hacemos más burocráticos procesos que uno pensaría desde el punto de vista tecnológico, pero esto sería muy fácil, ¿para qué hacemos tanto? Ah, es que tenemos que hacer trámites sobre trámites, de los trámites para asegurarnos de qué pasará si nos denunciaran, entonces mejor me cubro. Entonces que estén 50 firmas para que los 50 estemos responsables, porque todo es mejor así para no aparecer solo yo. Entonces, mejor todos caigamos. Si algo pasa, nos vamos todos. Entonces, todos se cuidan. Pero entonces comenzamos a tener un gran miedo a ejercer la función pública. Cuando esto debemos mejorar la simplificación de trámites para hacerlo correctamente. Eh, apegado a derecho, pero no hacer los procesos cada vez más burocráticos, los procesos se están volviendo larguísimos eh, en, de las diferentes instituciones, y creo que mucho se debe a ese miedo y que falta entonces tener un delegado, simplificación de trámites, de acceso a la información y de protección de datos muy activo dentro de las instituciones, este, para lograr pues, hacer más efectivos los procesos. Para agregar que yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque todo eso es lo que fortalece la gobernanza. O sea, el Estado está para gobernar, para dirigir, para tener liderazgo. ¿okay? Eh, no para complicar las cosas, nada más. Y, eh, digamos, eh, ralentizar como una forma de protegerse. Bueno, el, el tercer caso que quiero compartirles eh, tiene, tiene un poco que ver con, con este último que estábamos conversando. Eh, no es una noticia, sino es un proceso en el que yo he venido participando y en el que me, me tiene impresionada la dificultad de acceso a información sobre un tema que creo que es de interés público. Tiene que ver con una comisión del Consejo Universitario de esta universidad, la Universidad de Costa Rica, y que está actualizando un pronunciamiento del Consejo Universitario de hace 10 años sobre la expansión de la piña, del cultivo de la piña. Y hace 10 años el Consejo Universitario hizo una instancia a tener cuidado con los impactos que estaba teniendo en el país el crecimiento en la producción de piña. Era un pronunciamiento bastante sintético, eh, en un momento en que estaba empezando a crecer este tema y el año pasado el Consejo Universitario decide actualizar el pronunciamiento. Y entonces conforma una comisión en la que participamos personas de diferentes sectores de la universidad, asesorando al consejo eh, para levantar la información y construir una reflexión institucional alrededor de este tema. Hay cuatro estudiantes eh, que están con horas asistente con dirección de dos eh, docentes de, dos, del área de ciencias sociales y del área de ciencias agronómicas, que tienen ocho meses de estar investigando y consultando a una serie de instituciones públicas la información que el Consejo ha considerado necesaria para poder construir su posición. Y quiero compartirles algunos de los de los comentarios. Eh, estas personas están haciendo un excelente trabajo de investigación. Además, quiero resaltar que es desde el Consejo Universitario porque no es lo mismo pedir la información que yo mande una carta a una institución a pedir una información X, a que lo haga el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Eso debería facilitar el acceso a la información. E incluso yo pienso que, debería, que hay datos que deberían de estar disponibles para cualquier persona, no solo para el Consejo Universitario. Pero en este caso, desde el Consejo, eh, quienes han estado buscando la información dicen, por ejemplo, que accesar a la información ha sido una batalla. Sistematizarla y comprenderla es aún más difícil, pero solamente encontrar los datos que estamos buscando es muy difícil. Y indican que es común en varias instituciones del Estado eh, la presentación de que la gente, las personas funcionarias no saben la información, no tienen conocimiento de los datos que maneja la institución para la cual trabajan, o saben que esos datos existen en su institución, pero no saben dónde ubicarlos. Con mucha frecuencia no se responden las, eh, las consultas dentro de los plazos de ley. Cuando se facilitó la información, se facilitó en varios casos en PDFs, por ejemplo, bases de datos que las estudiantes transcribieron a hojas de cálculo, los datos a mano, porque eh, lo que les dieron fue una imagen eh, y eso hace inmanejable la información eh, y indican también que se encontraron una tremenda falta de análisis de la información disponible. En los casos en que la, la institución conoce, la, la, tiene los datos, no, no los está utilizando. No, eh, y hay muchas dificultades también para que los datos, que la información que facilita una institución, converse con la que facilita otra institución. Incluso hay datos contradictorios, uno que debería, que debería ser muy sencillo de identificar, por ejemplo, es el área sembrada de piña, pero los datos sobre el área sembrada de piña difieren en miles de hectáreas entre la CETENA, el Ministerio de Agricultura el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con el último censo agropecuario, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en un estudio satelital. Y cuatro instituciones tienen áreas que difieren casi en un 40% entre los extremos. Y no solamente con, ese, con la información del área ocurre eso, sino que ahí de distintos, eh, distintos eh, rubros, digamos, sobre los que hay información contradictoria también. Algo que a mí me preocupa en particular es la información eh, relacionada con el área de salud. Por ejemplo, ver, yo no sé cómo hizo Otto Guevara para encontrar la información, para, para que la caja le facilitara la información, este de funcionarios públicos, pero no hemos podido identificar, por ejemplo, cuántas personas tienen aseguradas ante la caja del Seguro Social las empresas productoras de piña. Entonces, la proyección del empleo que está generando el sector y la, la los, información sobre la eh, formalidad o informalidad de ese empleo y si se están... Pagando las garantías sociales a las personas que están trabajando en las piñeras, depende de lo que dicen los dueños de las empresas, de cuánta gente tienen contratada, pero la caja no, digamos, a través de la caja no podemos saber si efectivamente esas personas están aseguradas o no. Y eh, hay dificultades también, por ejemplo, eh, para identificar información de salud en términos epidemiológicos sobre el tipo de enfermedades que se están generando en eh, zonas relacionadas con la producción de piña, porque eh, para no identificar, para no, para que no, a ver, el ministerio de salud no tiene esa información eh, diferenciada, integrada, perdón. Eh, por regiones y no la facilita con el fin de no exponer información privada, personal, de las condiciones de salud de las personas aseguradas. Y esos son algunos ejemplos, digamos, de, de lo difícil que ha sido en ese caso en particular eh, desde el Consejo Universitario de la UCR la dificultad se potencia cuando eh, se refiere acceso a esta información para ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, eh, ah, bueno, y otra, otra cosa tiene que ver también con información que simplemente no existe, con datos que nadie está recogiendo, nadie está identificando. Allí hay por ejemplo, una, una constante, en, no solo en este tema, sino en muchos, eh, por ejemplo, de información que no se diferencia por género y que no permite as, eh, analizar impactos de distintos procesos sociales de forma diferenciada para hombres y mujeres, porque la información simplemente no se diferencia. Eh, y también hay información que no se está recogiendo. Entonces, sobre este caso, yo quería pedirles eh, algunas ideas sobre eh, la forma en que se construyen los datos, el, qué tipo de información debería de generarse pensando en un gobierno abierto que proteja al mismo tiempo la privacidad y la intimidad de las personas, qué tipo de información debería de generarse, en cuáles formatos deberían presentarse y cómo debería también de procesarse y de facilitarse esa información. Digamos, cuál información debería ser accesible de forma gratuita y en qué momento el que esa información sea traducida de forma que la gente la pueda entender y utilizar, eh, se convierte en un servicio por el que habría que pagar o no, eh, que puede ser un impedimento para tener acceso o no a esa información. Eh, Quería pedirles algunas ideas alrededor de, de ese caso y esa situación. Sí. Bueno, aquí yo creo que lo primero que yo observo es que hay una evidente carencia en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública. Cuando eh, alguien pregunta cuál es la forma en la que se solicita información pública, yo siempre le digo… Usted manda un correo, no le contestan, manda una nota, recibido con sello, no le van a contestar, va a la sala, plantea un amparo, la sala condena a la institución y le da la información. Así es como se pide la información pública. Y eso no debería ser así. La sala constitucional es un medio que reacciona ante la violación de un derecho. Yo no puedo decir que hay un derecho solamente porque hay una forma de reaccionar cuando ese derecho ha sido violentado. Yo no puedo decir que exista un derecho a la vida solo porque hay una fiscalía de homicidios. Okay, a ver, o sea… ¿Okay? Implica un ejercicio efectivo de un derecho que no está ocurriendo. Una de las primeras causas que nosotros vemos, particularmente de Abriendo Datos, es la carencia de un marco normativo claro que permite ejercer ese derecho. A mí me han dicho algunas veces, bueno, pero es que el Estado podría publicar toda esa información si quisiera. Sí, pero no quiere, eso es justamente el punto. Por eso necesitamos una ley para exigirle que la publique. Por eso necesitamos mecanismos de capacitación, institucionalizados y permanentes para que la gente tenga conocimiento de que tiene ese derecho de acceso a la información, porque esa eh, discriminación, digamos que… que a ver, yo entiendo, yo entiendo la forma en la que lo decís, desde que pucha, el Consejo Universitario iban a responderle, ¿verdad? Uno, uno esperaría, digamos, un trato diferente, pero la realidad es que eh, no debería, y, y sé que también coincides en eso, por supuesto, no debería haber ninguna diferencia, y es algo que a mí me he topado muchas veces con personas que han estado en medios de comunicación, eh, grandes, piden la información y sí, claro, ¿verdad? Pero cuando su eh, correo es arroba Gmail, chao, o sea, simplemente este no existe. Entonces es como, ¿qué pasó? Ahora ya no existo, porque ya no me contestan lo que antes siempre me contestaban. También tiene que haber, evidentemente, un régimen de sanciones, porque así como yo creo que es importante que haya capacitación, tiene que haber alguna consecuencia, digamos, para quien ha decidido olvidar la capacitación que se le dio. ¿okay? Eh, creo que la carencia de un marco normativo de una ley de acceso a la información y ya que lo contextualizamos dentro del tema de gobierno abierto, en el año 2012, cuando Costa Rica decidió empezar a ser parte de la eh, plataforma de intercambio de experiencias de la Alianza para el Gobierno Abierto, uno de los cuatro puntos que se examinan es cómo está el tema de acceso a la información pública. Bueno, en ese tema pasamos raspando, dejando los pelos en el alambre, como dicen, ¿por qué? Por la carencia de una ley, porque hay un principio constitucional y hay una defensa judicial, pero nada más, no hay mecanismos efectivos que se notan en estas carencias que estás teniendo para pedir mucha información que además revelaría, obviamente, la publicación proactiva y publicación proactiva en el portal único, como lo establece el 41.199 permitiría encontrar todas esas inconsistencias y esas interoperabilidades que hay entre las distintas bases de datos. Vamos a ver, este... Va, varios temas, tema, uno desde de, de la función pública y, y con experiencia en otras instituciones donde uno ha conocido la, las estructuras tecnológicas, el, el gobierno de datos abiertos implica que estamos con un desarrollo tecnológico bastante amplio y que entonces nuestras instituciones tienen plataformas y servicios tecnológicos desarrollados para cumplir los objetivos, porque si no... Este, imaginemos tener que ir institución por institución a pedir los datos y se los den impresos. Entonces, duraríamos eh, un montón y sería más complicado. Pero en ese escenario, nosotros eh, gobierno abierto asume que tenemos las plataformas tecnológicas para cumplir. Muchas veces están las plataformas tecnológicas, pero arrastramos unas falencias enormes de años donde las estructuras tecnológicas no se han modernizado, donde no tenemos el personal personal, para cumplir los objetivos del gobierno abierto. Donde, y lo mencionaba, lo mencionaba Eva, donde no se ha recolectado información, o no se ha actualizado la información que se tiene, y respondemos a, a, a resultados con bases de datos desactualizadas de años anteriores. Recuerdo un caso, una vez me consultaron de una institución, que trabajaban con una base de datos que querían migrar, y me mencionaron el lenguaje de programación con que lo trabajaron, yo tuve que comenzar a buscar en internet porque yo dije, mire, desconozco de qué lenguaje me está hablando, yo nunca he escuchado eso. Cuando, en ese caso que me pareció muy interesante, dice, es que no, toda nuestra base de datos está en ese lenguaje y no tenemos a nadie que sepa de ese lenguaje. Además no está documentado ni existen manuales de cómo se hizo esto. La base de datos funciona, dice, no sigue funcionando, pero para lo que ocupamos, para cumplir nuevos objetivos, la base de datos no, no nos cumple. Entonces ocupamos a alguien que sepa del tema. Pues dije, mire, lo que voy a hacer, y, y les cuento como anécdota, es publicarlo en un foro de informáticos a ver quién conoce ese lenguaje. Porque cuando lo busqué en internet, dije, mira, esto es un lenguaje realmente antiguo. Entonces, lo puse en el foro y lo vean, buscan a alguien que sepan de este lenguaje, un grupo de informáticos. ¿Alguien sabe? Aparecieron dos señores mayores programadores, dieron años de no escuchar ese lenguaje, yo programaba a los inicios con eso. Y dos personas en todo el grupo de informáticos que eran como 1500, dos personas yo les dije, hey, comuníquense con esta institución porque están buscando a alguien que sepa traducir este, esta antigüedad y lograr de alguna forma hacer algo con esto. Bueno, al final ellos contactaron y iban a ver qué hacían, pero vean las malas prácticas que traemos. Esa base de datos era inútil para acceder y hacer este, consultas y menos ponerla de acceso público, menos que sirviera para algún cumplimiento de gobierno abierto. Tenían que lograr migrar, sino comenzar de ser una plataforma. Y la base de datos era enorme. Entonces, muchas veces... Eh, lo que nos está faltando, y de nuevo vuelvo, vuelvo a los objetivos de un gobierno de tecnologías de la información, donde además de un gobierno de datos abiertos, y se cruza con un gobierno inteligente, lo que se llama en tecnología, un gobierno inteligente, que use los datos para lograr eh, que las personas accedan y utilicen esta información para cumplir más allá los objetivos y así la transparencia se cumpla, que le permita este, modernizarse. Puede ser que de verdad no es que no te están queriendo dar los datos, es que ni siquiera existen. Es que ni siquiera los tienen, o se los dan en PDF y le dicen, es que así los tenemos, no tenemos otra forma. No se ha modernizado nuestra estructura tecnológica. Entonces, es necesario que nuestras instituciones comiencen a modernizarse este objetivo. Este, Hay proyectos en esa línea, sí, pero todo implica pues, mayor presupuesto, inversión, etc. Pero los objetivos para lograr esto y el impacto que puede tener es mucho mayor. Realmente la eficiencia de un gobierno basado en tecnología y que responda rápidamente a las solicitudes, que ni siquiera, Ignacio lo decía, que ni siquiera tenga que estar metiendo recursos de amparo por cada información, porque a veces esos temas se hacen porque eh, ganemos tiempo porque no tenemos los datos, no tenemos eso. Entonces, cuando nos llegue el recurso, entonces este, damos la información, pero mientras buscamos los datos, porque entonces para cumplirlo en algún momento. Que no se tenga que llegar a eso. Si tuviéramos los portales tecnológicos desarrollados y con información automatizada, se vale soñar, interoperable entre todas las instituciones del Estado, que llegue una gran base de datos eh, de gobierno, donde se tenga la información y usted nada más haga, mire, quiero saber cuántas inversiones hay en tal tema, y usted le dé y arrastre toda la información de todas las instituciones, de nuevo digo, se vale soñar, donde sea todo interoperable eh, y se comunique, sería genial. Pero en este momento, eh, ese debe ser un norte para trazarse de modernizar nuestros sistemas, nuestros este, consultas, nuestros equipos tecnológicos, para lograr tener un norte común, que hasta eso ha costado en el, en el tema país, un norte común. Esa base de datos, no crean que se podía comunicar con alguna otra base de datos de otro, otra institución, era imposible. Ni siquiera sabían cómo funcionaba. Entonces, imagínense el gran problema que, que se arrastra. Entonces, debemos comenzar por modernizar nuestros sistemas tecnológicos para lograr plantear un gobierno abierto de acceso a la información. Creo que ese, ese es un paso que debe comenzar a darse y los que ya tengan alguna plataforma, pues comenzar a cambiar las prácticas institucionales y de nuevo capacitación y prácticas institucionales de cómo manejar la información y qué, qué es un gobierno abierto, cómo accederlo, qué es protección de datos, cómo protegerlo y tener al personal capacitado en estos temas y personal especializado en esas temáticas para ante dudas, consultas, usted pueda ir dentro de su institución a decir, mireme este Consejo Universitario me está pidiendo la información o… Eh, arroba gmail me está pidiendo la información ¿qué hago? sí, bríndele la información este, pero vieras que la tengo en pdf, busque en algún lado el original del dato, entonces genéreselo porque puede ser que esa persona sintió que cumplió y le envía la información en pdf y dice, hey, yo ya le envié la información pero no sabe que hablando de un gobierno abierto, datos abiertos, usted debe brindárselo de otra forma, puede ser que esa persona conoció y dijo, yo lo tengo así, lo envío pero entonces hace falta todo ese tema de capacitación e información yo creo que por ahí debemos comenzar y en este momento, pues, el Consejo Universitario no le va a quedar otra que pelear donde tenga que pelear para acceder a la información de, en este momento con las prácticas que actualmente pues, se están dando. Nada más que cuando yo decía que la libertad es una y tiene distintas manifestaciones, eh, el gobierno y el ejercicio del poder también, o sea, el gobierno no puede ceder o renunciar a ejercer su poder de eh, órgano rector en materia informática, ¿verdad? O sea, tiene que ejercerlo exactamente igual que lo ejercería en cualquier área o que lo debería ejercer en cualquier área. Yo no me imaginaría que la primera vez que las distintas delegaciones policiales de todo el país estuvieron interconectadas a través del telégrafo no me imaginaría de ninguna forma que hubiera sido aceptable que la persona que recibía las comunicaciones y las escribía, en una delegación se si había chino, en otro se si había alemán, en otro francés, no todos sabían español, para traducir del telégrafo para que todas las delegaciones se pudieran conectar. Esa visión de conexión es la misma del día de hoy, solo que se perdió por una renuncia a esa gobernanza y ejercicio del poder, que es el mismo. Muchas gracias. Nos quedan unos minutos y, y quisiéramos abrirlos a comentarios, consultas de parte de ustedes. Y por allá, Rolando, acá el compañero. Aquí hay un... Una... Yeah. Eh, buenos días, mucho gusto, Marco Monge. Sin duda alguna, digamos, esta presentación ha sido sumamente interesante, especialmente también el, el primer caso, que es uno de los que viví muy de cerca, digamos, desde el trabajo que realiza la Comisión de Gobierno Abierto. Y eh, coincido plenamente con ustedes, digamos, en que el uso de los sistemas informáticos generalmente empieza con una concepción de la solución de un problema operativo, y no con la concepción de que el sistema va a recolectar datos que posteriormente vamos a necesitar. Entonces, de ahí eh, la universidad ha venido realizando un trabajo impresionante, inclusive desde el centro de informática, en el manejo, ordenamiento de esas bases de datos. Y todavía estamos en un proceso que yo diría que va caminando, pero falta mucho. Falta mucho porque inclusive para la misma institución es difícil obtener muchas veces los datos. En segunda instancia, cuando hablaba este, Roberto sobre la interpretación de los datos, es clarísimo, digamos, la falta que tienen los portales de la metadata. O sea, esa explicación, digamos, de qué son los datos. Nosotros, por ejemplo, ahorita la planilla institucional está con licencia, está en formato abierto y está publicada en internet actualizado un mes atrás. Digamos que es el último corte. Nosotros tuvimos que agregar ahí dos componentes adicionales, que era la jornada laboral. ¿Por qué? Porque ahora decía Roberto, bueno, salarios de 5 mil pesos. Pero la Universidad de Costa Rica es una de las instituciones más complejas en jornadas de trabajo. Aquí la mayoría de los funcionarios no son de tiempo completo ni de medio tiempo. Muchos docentes tienen un cuarto de tiempo, un octavo de tiempo, un treinta y dosado de tiempo, o inclusive tienen nombramientos no completos. ¿Qué significa eso? Que en algunas ocasiones los nombramientos empezaron el 28 de junio. Entonces la planilla de junio reportó dos o tres días de trabajo. Entonces tuvimos que agregar ese componente adicional. Y además agregamos otro, que son los años de servicio que tienen las personas, porque eso da una explicación, digamos, en la lógica de, digamos, de la coyuntura salarial institucional, de por qué dos personas que tienen la misma categoría docente o salarial tienen salarios distintos. Entonces eso es importantísimo siempre tenerlo presente. Lo otro también que estamos fallando eh, muchísimo como ciudadanos es en el consumo de los datos. Nada hacen las instituciones, o nada hacemos, porque yo soy parte de los que generan esos datos, en generar información, información, información. Si no se ha trabajado eso con un plan de comunicación, que también tiene que venir desde, el, desde las instituciones públicas, para que los ciudadanos no solo sepan que están los datos, sino que también aprendan a consumirlos. Y otro detalle, digamos, ya para terminar con lo que eh, mencionó Ignacio, es triste saber que el procedimiento estándar de obtención de la información incluye un recurso de amparo de por medio. ¿verdad? Entonces, este, bueno viendo eso desde la comisión, nosotros ya estamos por sacar a nivel institucional lo que va a ser el protocolo de acceso a la información. Ese protocolo, digamos, va del lado del ciudadano, pero también del lado de la organización. ¿Por qué? Al ciudadano, en el procedimiento actual lo que hace es que se le complica obtener la información, se le hace largo el proceso y termina en un recurso de amparo en sala cuarta. Pero para la institución es un consumo exagerado de recursos, porque en el principio cuando la autoridad niega la información y luego viene el recurso de amparo, tiene que intervenir la asesoría jurídica o la oficina jurídica de nosotros, demandando gran cantidad de tiempo profesional para atender ese recurso en el menor tiempo posible. Entonces, nosotros también nos dimos a la tarea hace poco de consultar a la oficina jurídica cuáles eran este, los últimos casos de violaciones de acceso a la información contra la universidad o alguno de sus representantes, y fue exagerada la cantidad de papeles que nos enviaron, digamos, de esos recursos de amparo. O sea, recursos de amparo donde no solo son oficios, sino también a veces correos electrónicos que no se contestaron, ingresaron a una vida de recursos de amparo que consumió 10 o 15 veces los recursos de tiempo y económicos de la universidad para dar respuesta. Entonces, sin lugar a dudas, las instituciones tienen ese desafío. La universidad no es la única, es una tal vez de las más complejas porque somos muy grandes y muy descentralizados pero que tienen que tener un protocolo que vaya de acorde, digamos, a la legislación actual, que le facilite al usuario y le agilice la obtención de esa información. ¿Verdad? Muchas gracias. Solo para, para llegar, y en la experiencia, es el gran trabajo que Marco ha estado con todo este tema y ha estado en toda esta línea para mejorar en la universidad, que efectivamente la universidad es muy compleja, efectivamente además maneja bases de datos en gran cantidad, sé que el centro informático está con un gran proyecto en el tema de una gran base de datos este, para comenzar a unificar muchos de los temas y ese es un enorme reto. Y, y en el tema de acceso a la información, que se cruza con la, la ley de protección de datos, con el derecho de acceso de las personas, la universidad ha perdido muchos casos, ha perdido no solo casos de recursos de amparo, han terminado en procesos judiciales donde han, eh, han tenido que pagar daños y perjuicios, etcétera por temas de, de negar el derecho a acceso a información, o la forma en que se ha, se ha generado y ha, y ha, ha provocado alguna, alguna afectación. Esto ya, ya hace que el tema se tenga que, que sentar las barbas en remojo para ir mejorando hasta en temas de protección de datos y el derecho a acceso. Eh, recuerdo hace unos años que por el tema de tesis que, que en algún momento estaba, eh, estaba desarrollando la maestría, eh, yo consulté en el momento en registro, y en ese momento la respuesta fue, fue muy interesante. no, ya todo esto está resuelto. Y yo dije, qué raro, ya todo esto está resuelto. Después, en algún momento, donde ejercí mi derecho de acceso a datos, después les contaré en detalle, pero realmente no está resuelto. No está resuelto el tema de acceso a la información. Y cómo se brinda la información. Y lo que pide la Ley de Protección de Datos, lo que pide nuestro decreto de acceso a la información, no se cumple. No se cumple en este momento. Eh, a, a, eso te digo que hace, hace unos meses volví a practicar el derecho de acceso a la información, para ver qué, qué tenían sobre mí, y era complejo, porque imagínense que nuestra normativa pide que si yo, valga la redundancia, pido mis datos, me tienen que brindar todo lo que tiene la institución sobre mí. Ustedes se imaginan lo que es en la Universidad de Costa Rica revisar todas las bases de datos, no solo de la FACIO, de todas las sedes, de todos los institutos, de lo que haya en bases de datos, no sé, en centros de investigación y demás, para brindarle a usted lo que dice la normativa de todo lo que tengan sobre usted. En este momento es imposible, es un imposible práctico, o sea, realmente no tiene imposible. Pero aunque eh, las personas podrían reclamar eso, además de lo complejo que es brindar la información técnica que exige la normativa, de que le expliquen a usted, sin tecnicismos y demás, toda la información que se le dio, el tratamiento que se le da esa información, quiénes tienen acceso a esa información, como sea. En este momento hay un complejo práctico enorme, que, que además eh, agréguele que todavía hay muchas bases de datos en papel en la universidad y tiene que brindar esa información también. En la práctica eso es un reto gigantesco, y eso estamos pensando en la universidad, con lo complejo que es, en la Universidad Costa Rica. Agréguele eso a instituciones como el Ministerio de Educación Pública, lo, lo complejo de una institución como esa que tuvo oportunidad en algún momento de conversar, lo complejo de los sistemas, además de las contrataciones, lo que se tiene, eh, es enorme. Y así en diferentes ministerios en lo complejo que resulta esta información. De nuevo, el tema tecnológico es fundamental para responder adecuadamente a esto. Ay, ah, por cierto, la normativa pide que usted en cinco días le responda a la persona, o es pues una falta. Entonces, imagínense buscar en toda la universidad los datos de la persona en cinco días, de una. Y si se lo piden 100 personas, y si se lo piden mil esa semana, y comenzar a buscar en toda la UCR, en las sedes, eso para cumplir como la letra de la ley. Es un reto complejo que solo, y ahí me atrevo a decir, solo la tecnología podrá responder adecuadamente a una solicitud como esa y construir los sistemas tan complejos, que implica bases de datos interoperables, comunicadas y una gran base de datos que, que reúna la información. Agréguele esto a sistemas de gobierno, agréguele esto a las plataformas que todavía trabajan con sistemas antiguos que tienen que migrar. Entonces el reto es gigantesco y enorme. Entonces la universidad no escapa de ese enorme reto en este momento. Una cosa, eh, que también hay un tema de gradualidad y de proceso, que yo, que yo creo que todos entendemos y nosotros como, eh, digamos, eh, promotores y luchadores en este tema, también entendemos y somos totalmente conscientes de lo que dice el mismo artículo 16 de la 40199, del decreto 40199, que es un proceso gradual, vamos despacio, ¿ok? Y, y eso es totalmente comprensible. Pretender, eh, o sea, como sí, las mil personas, quiero todo ya, a ver, o sea, eso es como una especie de, de ataque de negación de servicio en papel, ¿verdad? O sea, un toquecito, no me bloquea aquí el sistema, ¿verdad? Entonces también en ese sentido entender que es una cosa gradual. Buenos días, mi nombre es Jorge Mora, yo soy archivista del Archivo Universitario. Eh, quería ponerles un cuarto caso, así súper resumido. Nosotros, bueno, gran parte de nuestras funciones en el archivo se relaciona con la difusión de información histórica. Entonces, bueno, tenemos documentos desde la creación de la universidad, algunos anteriores. Y... Eh, en, dentro de nuestras funciones, bueno, se hace mucha investigación para exposiciones, para documentales, para investigación científica o académica, publicaciones, etcétera. Y eh, al igual que ahora, en esos años también eh, se daban situaciones administrativas, ¿verdad? que una denuncia, que una renuncia, que algún pro problema con, con algún edificio, etcétera. Del año 1900 se hizo una declaratoria de valor secundario para los documentos aquí en la universidad, eh, que los documentos anteriores a 1975 son de conservación permanente y tienen un valor científico cultural, es decir, tienen acceso público totalmente. Sin embargo, cuando uno realiza esas investigaciones, eh, a veces se encuentra eh, algunas situaciones que uno piensa, uno no sabe si esto tiene alguna implicación familiar. Si tiene, digamos, qué implicaciones tienen esos datos, esas acciones, esas situaciones para la actualidad. Entonces, eh, siempre estamos como en, en, en esa situación, ¿verdad? De, de, de A pesar de que es eh, información pública de acceso libre, cuesta un poco también discernir qué implicaciones tiene eso sobre eh, la actualidad. Entonces, si quería oír su opinión o si saben ¿verdad? guiarnos un poco al respecto, entonces, muchas gracias. Tal vez yo lo que veo ahí, digamos, es que no se nos tiene que olvidar que buena parte de todo este asunto es también el proceso, la, el almacenamiento, todo el tema del flujo de información, porque realmente eh, cuando hablamos de datos y todo, es como, es como el final verdad, de la historia. Pero al inicio hay enormes carencias, yo creo, normativas, y, y creo que para ustedes mismos, y cuando nosotros eh, promovemos el tema de la ley de acceso, no es solamente para garantizarle a las personas que puedan ejercer su derecho, sino también para garantizarle a quien está en la función pública y que tiene, como me dijo eh, un colega una vez en el Poder Judicial, me dice: Di, Yo decido aquí, si doy la información y no debía, entonces me va a sancionar. Dice, pero si la. Dice, y, y si hago al revés, me mete un amparo y me va a sancionar. Entonces, ¿y ¿ahora qué hago? ¿Para dónde agarro? Entonces, también necesitan como, como un marco normativo muy claro, porque la realidad es que ustedes son ese punto en donde se ejerce ese poder. Y esa decisión de sí o no es un ejercicio de poder y tiene que estar normado para certeza de quién está al otro lado y de ustedes mismos. Este, nada más para, para agregar ahí. Efectivamente, el tema de valores históricos, informaciones estadísticas, es una excepción en la Ley de Protección de Datos, mientras no logre identificar a la persona. El tema son cuando son documentos realmente históricos, ya de años que han pasado enormes. Entonces, puede haber una excepción en, en, en ese tipo de documentos. Este, de nuevo, no hay, y lo comentábamos Ignacio y mi persona, no hay una fórmula en este momento de establecer, hay que analizar el caso. Y de nuevo surge la necesidad de que haya en las instituciones gente especializada para que le diga, Mire, tengo esta duda, ¿qué hago con este caso? ¿Publico o no publico? Tiene un valor histórico, pero todavía tiene información sensible que podría afectar a gente en este en este momento, 2018, a pesar de ser el 55. Este, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo respondemos a esto? Entonces, esas dudas, porque además es un tema cultural, eh, deben comenzarse a aclarar y mejorar para efectivamente responder adecuadamente. Eh, eso no lo pensaban antes del 2011, que no había normativa de protección de datos. O sea, antes, ah, publique, no hay problema, o démoslo, por sí no hay nada que, que suceda. Actualmente comienza eso. Nuestros temas de acceso a la información eh, es reciente, nuestros temas de protección de datos también es reciente, mientras en otros países ya nos llevan... Europa nos lleva más de 20 años de ventajas en tratar temas de protección de datos, acceso a la información. Este, países este, de Europa, Estados Unidos, el tema, tiene desarrollado temas de acceso a información, protección de datos, eh, eh, protección de datos en, a su manera, eh, pero tiene años de haber tratado eh, estos puntos. Nosotros somos muy recientes de comenzar y la cultura nuestra todavía no tiene tan consciente ni protección de datos ni derecho a acceso a la información. No, cada uno está protegiendo su nicho, y su tema. Entonces, ¿qué pasa? se ocupa gente que aclare estas dudas dentro de las instituciones para, puntuales, porque exactamente vos tenés esa duda y otros más tendrán, público o no público doy la información no le doy, ¿a quién le pregunto? O espero entonces el recurso para ver la sala, ¿qué dijo? Entonces, ah, bueno, ya la sala me dijo esto, entonces para los otros entrego. O, bueno, espero a que la agencia, a la agencia de protección de datos ponga una denuncia, venga y nos diga qué hacer. Eh, o espero algún otro conflicto. No, la, la idea es no llegar a esos puntos para tener claro este, y evitarse problemas y estar entre la espada y la pared, como dicen y si lo hago me denuncia, si no lo hago me denuncia, y la verdad es que cualquier opción termino denunciado, entonces, entonces no, no lo hago, si sí lo hago. Entonces, creo que es necesario ya tener gente especializada en los temas, eh, como lo decía, Europa ya eh, creó el delegado de protección de datos, ahora tenemos en nuestro, en nuestro decreto acceso a la información, el responsable de acceso a la información, ese delegado de acceso a la información, que deberíamos darle una preponderancia más activa dentro de las instituciones, Nuria Gutiérrez, del Archivo Universitario. Yo, eh, bueno, sobre, esto, sobre estos temas que hemos venido discutiendo, veo algunos puntos coincidentes ahí, ¿verdad? Sobre una, sobre una situación, digamos que hemos hablado de la falta de formación en las instituciones, de que es un tema novedoso, que no tenemos mucha experiencia al respecto, al, precisamente estamos construyendo sobre el tema. Otro punto que, que noto yo por ahí es, bueno… La misma descentralización de la institución no nos permite, o de las instituciones, no, y, y digamos descentralización no solo en interoperabilidad de datos, sino que digamos la misma universidad es muy descentralizada. Estamos de pared por medio con alguien que está, haciendo, que está, que está trabajando una información y en la pared de al lado no lo conoce. Bueno, se publica, o puede ser que yo tenga toda la información eh, publicada, pero eh, ahí viene otro, otro, otro elemento que es el usuario que no sabe buscar información. Entonces también eh, es un tema, yo, yo no digo, digamos, de los muchachos estos, por ejemplo, de La Piña, que, que no hayan sabido publicar, ¿verdad? pero puede ser que llegaron a un, a un lugar X, eh, no podría yo hablar tal vez de falta de compromiso de, de la persona que lo pueda haber atendido, pero simplemente no tengo la información ¿No me detengo yo como funcionario que lo estoy atendiendo? A pensar, bueno, ¿podrá ser que otro departamento lo esté trabajando? Simplemente, no, aquí no está. ¿verdad? Entonces, eh, nos, a nosotros en el, desde el archivo nos pasa, constantemente nos pasa, que el usuario no sabe pedir la información. Entonces, nos pide una información, le brindamos una información y después... Por otro lado viene alguien y nos pregunta, oh por Dios, pero si nos hubieran explicado desde un inicio qué era, ¿verdad? Entonces, vean, ayer casualmente andaba yo en el centro de informática, perdón que ponga ahí el ejemplo, pero había un muchacho a la pura, a la, a la pura entrada eh, que estaba, eh, tenía que hacer, eh, hacer su clave en el portal, le dieron una hoja, y la pobre criatura ya lloraba, tenía, yo llegué, y, no, me, llegué como 15 minutos antes de la cita, entonces estaba ahí sentado esperando y el muchacho no había forma, o sea, no entendía cómo, cómo tenía que hacer para... Y, y la muchacha muy, bueno, muy groseramente le dijo, ahí está la información, eso fue lo que yo le dije, está en esa pantalla, eso, fue lo que, lo que, eso es lo que usted tiene que acceder ahí. Entonces él, vea, yo me levanté y le digo, vea muchacho, yo no sé mucho, sobre el tema, pero voy a tratar de ayudarle también un poco para que la persona que estaba ahí le, le, le, le cayera, como dice uno, ¿verdad? La, y entonces, y empezamos, o sea, el, ya de verdad, en serio, el pobre muchacho estaba frustrado. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo presento yo también la información? Y esto yo venía por el, por el tema también de, este, de del, que, que tocó Marco sobre la comunicación. Digamos, tenemos un portal de acceso a la información. Bueno, expliquémosle a la gente cómo accedo, cómo entro ahí. Porque, vean, eh, lo, la, la, la gente del Seguro Social a veces se queja y tienen fama, ¿verdad? de verdad, de que son groseros a la hora de brindar la información. Pero, pero el tico, creo yo que ya es así. Vemos una... Un rótulo grande, eh, llámese en tributación, en donde sea, que dice, si viene a hacer tal cosa, la fila es por el otro lado y la gente llegó hasta la, hasta la ventanilla, llega, se molesta con el funcionario y le dice, ¿por qué tengo media hora de estar? Sí, pero ahí había un rótulo que decía que si usted tenía que hacer algo, iba a la otra, a, a, a la otra fila, ¿verdad? O a, a, a, a otro extremo. Entonces la gente no lee. La gente no lee, entonces a veces no es, o sea, yo digo, yo sé que hay una falta de información y demás, pero hay una falta de cultura eh, propiamente en, en, el, en el cerco costarricense, de que no sabemos cómo pedir la información, no sabemos cómo acceder la, eh, a la información. Entonces las instituciones deberíamos también de tratar de este, de, de, de trabajar un poquito en una educación al usuario hacia un ambiente totalmente tecnológico, ¿verdad? Que, que hacia eso, no sé cuándo llegaremos a un ambiente totalmente tecnológico, pero bueno, yo sé que tenemos que darle respuesta a, a, a temas de, de, de acceso, a temas de protección de datos también, es, falta mucho, eh, digamos, como por, como por formarnos dentro de las mismas instituciones al respecto, ¿verdad?, entonces el, el, el tema es súper interesante, el tema de, y lo abordaron lindísimo. Yo quiero felicitarlos, este, porque de y nos enseña y estamos en eso, ¿verdad? Es, es, son insumos para todo este eh, camino lleno de retos que tenemos que ir superando, ¿verdad? Que tenemos que ir, este. Nosotros eh, afianzándonos para poder presentar ese, y llegar a ese tema de gobierno eh, abierto que, que necesitamos, respetando la, digamos, la, la privacidad del ámbito privado, de conocer qué es ámbito privado y qué no. Y ya para finalizar, un último tema es que, que yo también quería eh, lanzar aquí, era el tema de cómo, de un dato que, que, que evidentemente tiene que ser un dato. Eh, disponible porque es un funcionario público y demás, cómo puede, eh, y me refiero así abiertamente, la prensa, digamos, leer entre líneas y utilizar, que, que, que ustedes también lo mencionaron, eh, digamos, cómo, cómo llego yo y, y, y presento un tema de un salario, que, que, que lo mencionaba Roberto, de un salario de 10 millones para una secretaria y tal, y no dice un salario de un docente en, en 5 mil colones, ¿verdad? Este, pero bueno, ¿cómo yo puedo ut utilizar la información entre líneas para, para perjudicar? O bueno, tal vez no lo haré para perjudicar, pero a veces incluso hasta para ridiculizar una situación y eso digamos, tampoco es eh, en el ámbito nacional, o sea, tampoco es, bueno, creo yo que no ha sido como sancionado o por lo menos denunciado libremente, ¿verdad? Hemos visto los casos de, de La Nación y de Teletica y demás, que, que utilizan esa información de una forma que yo siento a veces es como eh, de una forma muy solapada, pero es para ridiculizar a una persona, ¿verdad? Y el, el ámbito se las trae, o sea, yo digo, bueno, sí, un ejemplo, mi salario, eh, mi salario, eh, soy una funcionaria pública y lo deberían de saber, pero hasta dónde, porque me, me llamó la atención lo que decía eh, Eva, digamos, de que si era necesario que se, que se pusiera el nombre del funcionario, bueno, Pienso, si yo no quiero fiar a nadie y no quiero que nadie venga y me diga, eh, pero salió resulta que salió publicado en la Nación mi salario ahí. Entonces ya, ¿verdad? ¿En qué, en qué punto, en mi ámbito personal también, eso me lesiona, ¿verdad? Entonces, el tema, o sea, yo siento que esto es un amplio debate que, que bueno… Que, que tendrá que, que regularse y, y, ese, y, esa, y esa legislación eh, regule cosas así también, como, como el mal uso de los datos también, ¿verdad? Eso sería. Muchas gracias. Eh, buenos días a todos y a todos. Este, Gracias a Ignacio, a Eva, a Roberto por la exposición. Eh, digamos, de parte de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, hay una preocupación sobre el tema, que más o menos ya la compañera lo, lo explicaba, y, y yo ahora viendo la, la lista de asistentes, ¿verdad? vi que es, eh, hay personas aquí de varios ministerios, y sobre todo acerca de la protección de datos, ¿verdad? ya me doy cuenta quiénes están y quiénes no estamos. Este, ¿Qué es que hace la sociedad civil con los datos? Porque hemos hablado de lo que hace la institución con los datos. Pero ¿qué hace un usuario que no es un académico, que no está formado para académicamente, ¿verdad? Y que también tiene derecho de acceder a la información, pero ¿qué hace con esos datos? Eh, la analogía de Ignacio sobre el huevo, la harina, el pastel, el pastel decorado y luego la información. Bueno, vos a mí me das los huevos y la harina yo no sé qué hacer con eso, ¿verdad? No puedo llegar tan fácilmente como otra persona podría llegar. Y es allí donde a veces se nos queda por fuera este otro componente, que no siempre el acceso a la información y el acceso a los datos para generar información y posteriormente conocimiento, es vertical en ambos sentidos, ¿verdad? Sino que a veces es muy horizontal. Y entonces se nos queda por fuera, como digo yo, la gente que tiene que... que que este batir el barro con los pies, robándome una, una frase de, de, de Luis Loría en ese sentido. Y otra cosa que me preocupa un poquitito y que tal vez les quisiera hacer la reflexión, es que todo lo queremos solucionar con tecnología, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho que quien no pueda solucionar algo con una hoja de papel y lápiz, la tecnología lo embota. Y cuando metemos tecnología, tecnología, tecnología, vamos ampliando la brecha digital. ¿Por qué? Porque no todo mundo tiene acceso a la tecnología, no en el hecho de poseer un teléfono, una computadora un iPad, sino de tener las competencias necesarias para saber qué hacer. Desde saber por qué pirateamos o por qué no pirateo, que hay otras alternativas, hasta cómo poder al fin de cuentas, transformar esos datos que me puede dar Roberto, que me puede dar Eva, y yo sin tener que depender de nadie, es decir, en un ejercicio libre, pueda yo hacer mis propios estudios. Entonces por allí yo creo que hay que hacer también un llamado a que pensemos también en ese, en ese eje que este, yo siento que está muy descuidado. Nada más, y ese tema me, me, me lleva a lo que mencionaba Rolando. Eh, si los procesos están mal hechos en papel y los trasladamos a tecnología, están mal. Y muchos de los procesos que hacemos burocráticos en papel los trasladamos a tecnología, todos siguen mal, porque simplemente eh, siguen mal desde la base. Entonces, una reingeniería de procesos muchas veces es necesaria para replantear el proceso base y hacerlo bien en proceso tecnológico. Y sí, la brecha digital incluye no solo temas de acceso, temas de, de cultura digital, de cómo, cómo utilizar esa información y qué hacer con ella. Y creo que ese tema nos está faltando mucha formación. Este, y está faltando, porque no es solo tener el teléfono. En este momento eh, tenemos que las estadísticas daban un 170% de penetración de telefonía celular. Todos tienen, todos tienen uno o más teléfonos. Este, pero, ¿qué estamos haciendo con el teléfono? ¿Qué estamos haciendo con la información? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿O solo lo usamos de tema lúdico? Que también es válido, pero ir más allá todavía. Y más allá del de, de uso. Sí, sobre ese tema de educación, a mí me preocupa, yo tuve una experiencia en un juzgado eh, en Guanacaste, en donde estaba viendo una persona que eh, llegaba a un señor mayor, me parecía que era como la hija o algo así, que le llegaba a ayudar a consultar el expediente, eh, un señor descalzo, de sombrero blanco, y lo que le decía la funcionaria era, es que tiene que traer un disco para eh, copiar el expediente, el señor era como como un disco, yo imagino que pensaba como, como no sé, un de Julio Jaramillo, no sé, o sea, ¿qué me está hablando con un disco? verdad? Y, y en efecto, le dije, vale, trae el disco, se lo copia, y, y para mí fue impresionante ver el señor como veía el disco y le veía el brillo, así como, ¿qué hago con esto? verdad? Entonces, hay una brecha enorme, totalmente de acuerdo, y esas brechas tienen que irse cerrando, obviamente con educación, no podemos darle más vuelta, esa es la realidad. Pero también muchas veces con la forma de comunicar, digamos, que tienen las instituciones, yo les decía al Poder Judicial, vea una cosa muy sencilla, cuando uno entra al edificio del OIJ, en denuncias, ¿okay? tiene un rótulo que dice OIJ y por otro lado dice para la fiscalía, etc. ¿okay? ¿Por qué en vez de poner eso no dice, usted viene a poner una denuncia? ¿Sabe quién fue? Fiscalía. ¿No sabe quién fue? OIJ. ¿Okay? Y ya no necesita saber derecho procesal penal para entender si es OIJ o fiscalía. No, no sé quién fue. Ok, OJ. Entonces, también muchas veces se comunican desde el lenguaje de los procesos de la institución, y ojo, a las empresas les pasa exactamente igual. Esto no es un tema eh, estatal, es un tema, digamos, de, de, de cultura organizacional. Solo que, digamos, la empresa tiene un incentivo, quizás, que es que si no lo comunica bien, no le compran su producto. ¿Ok? Nada no, más. ¿Ok? Pero definitivamente hay un problema de comunicación que es parte de esa, de esa brecha. Hablemos tal vez como de información, de herramientas y de posibilidades y oportunidades para para ejercer esos derechos y esas posibilidades, para acceder a esas oportunidades. Que es un poquito lo que yo decía al principio, en cuanto a que las políticas públicas tienen que ser poder eh, justamente llevarle a las personas que necesitan las herramientas necesarias para que ejerzan oportunidades que se supone que tienen en el papel, pero en la realidad no lo tienen No hay ninguna ley que le impida al señor okay, consultar su disco, evidentemente, pero en la realidad hay una enorme brecha contra la que hay que luchar. Educación y normativa, no hay otras opciones, lamentablemente.